¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestros estudios de béisbol esta noche junto a Raúl Ibáñez y eh, Candy Maldonado para hablar un poco acerca de los Yankees de Nueva York y es que los Yankees están jugando una gran pelota eh, al parecer, después de la despedida de Alex Rodríguez, este equipo se transformó y está jugando de una manera diferente, con gran actitud y dinamismo. ¿Cuál crees tú, Raúl, que es la clave de estos nuevos Yankees? A mí me encanta la adición de Gary Sánchez. Desde el momento que llegó ese muchacho, no solamente ha comenzado a dar palos lejos y a dar mucha energía, pero también es una persona, una figura, un general por detrás del plato, una posición integral. Eh, que necesitan y también está haciendo tremendo trabajo. Ellos están bien felices con lo que está haciendo como receptor con los lanzadores de ellos. ¿Carly? Bueno, yo te diría que estoy contigo. A la misma vez, el núcleo de lanzadores jóvenes es lo más impresionante de todo esto. Este equipo ha venido a jugar una pelota donde no creen en nadie y prácticamente Joe Giraldi está contento y feliz porque ahora no tiene que ir a preguntarle, ¿cómo te sientes hoy para jugar? ¿Estás listo? Ahora estos muchachos dicen, vamos pensivos. Muy importante lo de Girardi, muy importante también y a pesar de que no lo mencionaron Brian Cashman, creo que es parte fundamental en todo este repunte en estos nuevos Yankees. Raúl Ibáñez, Candy Maldonado y Fernando Álvarez en este especial para ESPN Deportes.com.